Tatiana sánchez Abib, uh, responsable por marketing y comunicación para Latinoamérica en DuPont Advanced Printing. Shamal Desai, I am the marketing manager for the Americas for DuPont Advanced Printing. Eh, ¿Podrían mencionar algunas de las más recientes tendencias tecnológicas en impresión textográfica? Bueno, vemos que dueños de marca, convertidores, están siempre buscando calidad de impresión, y, y equiparar este nivel de calidad de flexografía con otras tecnologías de impresión, por ejemplo, como fotograbado, como offset y lo que vemos es que hay toda una tendencia de buscar formas de hacer esta impresión con el más alto nivel de, de densidad tinta en relación a tener una uniformidad, una cobertura de los sólidos al mismo tiempo que lograr también tener altas luces muy bien impresas Ah, con degradez terminando en cero, con ah, una calidad de impresión que realmente llame la atención del consumidor eh, en la góndola. En la parte productiva de flexografía lo que vemos es toda una tendencia también de deseo de trabajar con gama expandida de color y para que eso sea posible es muy importante que las compañías, los convertidores puedan trabajar sus controles internos y su manejo de color antes que nada si uno tiene todos sus procesos estandarizados y todos sus procesos uh, con, con mensuración uh, de qué tintes, de qué color están integrando, van a poder tener confiabilidad, repetibilidad y posibilitar el segundo paso que sería eh, la, la gama extendida, no la gama expandida, como quieran decir. Eh, y eso es muy importante porque eso, eso es lo que va a dar todo eh, toda eh, el éxito de la flexografía como una tecnología que realmente entrega la, el nivel de calidad que, que sabemos que entrega. Eh, hoy, por ejemplo, la flexografía es capaz de grabar un punto de un tamaño de 18 micrometros en una plancha. Y Eso significa tomar un hilo de, de cabello, cortarlo en cinco partes. Este es el tamaño del punto que grabamos hoy en una plancha de flexografía. Pero ahí tenemos el desafío, el reto de hacérselo imprimir en la impresión, ¿no? y en el trabajo real. Y bueno, todo esto es un trabajo conjunto. Nosotros por parte de DuPont tenemos la tecnología de Sirel Easy, que es una tecnología que ya viene de fabricación con el punto plano de la plancha. Y eso entrega un nivel de estabilidad de impresión, posibilitando alcanzar estas altas luces, puntos mínimos, al mismo tiempo que también una alta densidad de tinta y una cuestión de, de eh, colores vibrantes, ¿no? que es lo que quiere el dueño de marca. Y todo eso está muy íntimamente ligado a un tema muy importante que llamado va a comentar, que es justamente la cuestión de, de la importancia del color blanco, de, de la impresión del blanco, a que pueda sostener toda esta vibración de color que, que quieren los que quieren los dueños de, de marca eh, hoy. Creo que esta sería la principal tendencia. Gracias. ¿Cuál es su opinión? Bueno, las principales áreas del mercado para Oh, so one of the things that we are seeing in the industry is packaging is taking on different functions. Innovation is something that will continue to rule the market. But at the fundamental level, the importance of color is still there. Um, more fundamentally, if you don't have a good white as a good background, your color will not pop. So a lot of innovation that DuPont is doing is to make sure that you have a consistent white. And one of the... De la cumbre? la cumbre. es uno de los principales eventos creo, eh, que tenemos aquí en Latinoamérica, especialmente cuando unimos eh, toda la cadena de valor del empaque, no solamente. Eh, y hablamos de todos los temas, ¿no? Hablamos de todo lo que es pertinente al tema de empaque: innovación, sosten sostenibilidad. Nosotros trayendo el tema de impresión, que es algo tan importante también, entonces la cumbre tiene un nivel de calidad de ponientes y un nivel de calidad de presentes, de asistentes, que realmente es muy eh, interesante y felicitamos a Carvajal, al empaque Conversión, Lilian, por todo el trabajo del equipo en proporcionar al mercado este, este evento. Por la segunda vez y queremos seguir con ustedes para los próximos.